¿Cómo se sigue moviendo y cambiando la política en República Dominicana? Vemos que ya los aspirantes a ser elegidos ante cualquier partido se van moviendo hacia lo que se está comentando y lo que se vive en estos tiempos. Me refiero a redes sociales, de urbanos y demás. Porque precisamente en el día de, en este fin de semana, precisamente el sábado, la doctora Margarita Cedeño Cedeño estuvo participando en un programa de televisión que conduce nuestro distinguido amigo Joel López. Me gusta de noche y al parecer la doctora Cedeño se pone acorde con los jóvenes y ya salió con un dembow. Vamos a escuchar a la doctora Cedeño ahí, por favor. Escuchar, las jóvenes por favor, a la doctora ahí. Mira, quién llegó. mamá. Gobernar, en eh, Margot, en eh, Margo. eh, Margo, la que sabe gobernar. Eh, ¿Y por qué que Margarita que le toca gobernar? Eh, dime, Joel, 30 años sirviendo a mi partido, trabajando, sumando en el camino, en la calle, la gente caratán. Señores, ¿escucharon ustedes a la doctora Cedeño ahí en ese desbozo con Joel López en el programa Me Gusta de Noche, señores? Usted pudiera estar de acuerdo o no con este tipo de participaciones de un aspirante a la presidencia de la República, en este caso la doctora Cedeño, pero los tiempos van cambiando. Al parecer los políticos se quieren montar en la ola de estos tiempos, el demboil urbano y también ser tendencia en las redes sociales. Este fin de semana la doctora Cedeño fue tendencia varias veces aquí en República Dominicana, con este, como dicen ellos ahí, llegó mamá. Vamos a ver qué pasa más adelante. Los políticos se están actualizando.